que desde el exterior nadie se entere. Como sea amable para ti es perfecto, es jaula. Y vamos a conectar con la alegría, con la alegría que habita en nuestro corazón siempre. Siempre habita en nuestro corazón. Y en nuestra mano está el elegir conectar con ella. ¿O no? ¿Todo es perfecto? Y confiamos. Confiamos profundamente en nuestras decisiones, en nuestras maneras, en lo que somos. Y nos amamos así tal cual. Y hace unos días leí un, un texto sobre meditación, sobre qué era meditar, y me acordé mucho del grupo, de la práctica, ya que en el artículo, en el texto decía que meditar, cuando vamos al interior, es cuando dejamos de hacer, cuando nos desocupamos. Y me vino mucho la práctica de minyue, el sonido de vacío, con ese juego de palabras, de desocuparse de, de no hacer nada y de desocupar el espacio interior. Y quería compartirlo aquí hoy, por si a alguien le es amable también. A mí me hizo comprender... Como lo mismo que cuando dejamos de hacer, el exterior parece como que se derrite y desaparece y vamos hacia el interior. Es como que nos damos un tiempo para ir al interior, para estar con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y cuando desocupamos el espacio interior del cuerpo Todas estas mañanas, aquí, de la mano de Anjue, es como que el cuerpo por dentro deja de hacer, se vacía y se abre el espacio para que entre toda esa buena información, todo ese chi en forma de amable información, todo ese chi, energía. Y a la vez el cuerpo se relaja, se abre y sonríe cada célula, cada poro de la piel. Así que mi propuesta o invitación para hoy es desocuparnos. Durante este ratito y más allá. Y recordarnos siempre que priorizamos ser amables con nosotras mismas. Durante la práctica priorizamos guiarnos con nuestra guía interior. Y nos agradecemos el ser y estar aquí. Y a cada una de nosotras y de nosotros. Darnos cuenta de que estamos juntas. Que de la misma manera que sostenemos el campo cada una, el campo nos sostiene. Y nos voy a invitar a ir con la mirada ya sea con ojos abiertos o ojos cerrados, al frente, delante nuestro. Y darnos cuenta cómo ya hemos creado un campo entre todas. Ya estaba creado antes de abrir los micrófonos o antes de estar aquí. Mucho antes. Y darnos cuenta de que esta mirada es amplia, amable, relajada, confiada, hermosísima, bellísima, por dentro y por fuera. Y esa mirada va a través de todo lo que se va encontrando. Un cristal, una ventana, un árbol, la pared de un frontón, el cielo y. El horizonte. Y desde ese horizonte sonriente, lleno de amor, de paz, serenidad, de gratitud y de alegría, nuestra mirada, la de todas y todos, vuelve, vuelve al interior. Y sin decir nada, los párpados, si no estaban ya cerrados, se cierran, descansan bajan, date cuenta, no nos vamos a perder nada, vamos a disfrutar de cada detalle y la mirada Date cuenta de que está en el centro, en el centro del palacio Shenji, donde habita la glándula pineal. Ese lugar que ahora mismo es infinito, luminoso. Y la mirada desde ahí sonríe, sin hacer nada para ello. No hay ningún esfuerzo. Y en esa sonrisa, y desde el centro del palacio Shenji, Jintan se abre completamente, desde el interior. Date cuenta, chintán, el entrecejo, ese punto, esa zona que nos abre el ver a través de las situaciones, de las personas, de las cosas totalmente abierto, confiado. En la práctica del fin de semana pasado, del sábado, por la mañana, con María, nos invitó a abrir Quintán desde el interior. Y para mí fue tan amable. Somos una. Somos una. Cuando una guía, guiamos todas, guiamos todos. Por eso a veces parece que la que guía, guía solo para nosotras. Y eso es precioso, darnos cuenta. Y ahora... Vamos a ir con la atención, Minyue, la conciencia pura, va a ir directamente al centro del corazón. Con Mingyue, la mirada, esa mirada que descansaba en el centro del palacio Senji, ahora está en el centro del corazón. Y desde el centro del corazón, abre, expande. Tu corazón, mi corazón, nuestro corazón, y date cuenta de que es infinito. Así como el amor que habita en él, así como la alegría. Hoy esta práctica especialmente de mi parte quiero dedicársela a todas las personas que me inspiran en este cultivo, en esta práctica de chinen Chinenshikun. De puro agradecimiento y emoción por todo lo recibido y por permitir también recibir de mí. Y esta visita al corazón, este abrir el corazón desde el centro, especialmente a Mariana de la Vega, que en cada práctica me ha ayudado a acercarme más y más y abrir el corazón y sentir que somos un solo corazón y ahora vamos a llevar la mirada amable alegre Serena. A huyin. Ese punto. Que es el único. Que para relajarlo. Lo contraemos hacia arriba. Y lo vamos a hacer desde el interior. Vamos a elevar. Huyin hacia abajo, que nos ayuda a sostener, a tener toda esa energía de vida, de creación, en nosotras y no perder ni un poquito. Y este amor y delicadeza de subir Huyin desde el interior es gracias a una práctica con Anjue esta semana que nos invitó a hacerlo y para mí fue Maravilloso, fue como hacer las paces con Huiqin y sentir, contraerlo, elevarlo desde el interior. Y Minyue va al centro de la planta de los pies y nos damos cuenta de que dónde están los pies. Yong Chuan en el centro está totalmente abierto, confiado, sonriente, conectado con los centros de las manos la hogón. Totalmente abiertos, fundidos, la Ogon y John Chuan acarician el cielo bajo la tierra, totalmente fundidos, siéntelo, date cuenta de cada detalle. Y nos observamos, como nos hemos observado al comienzo. Y nos damos cuenta de la transformación, del movimiento que segundo a segundo sucede. Y sonreímos nos damos cuenta de que la postura del cuerpo por sí misma es muy amable para cada una de nosotros, de nosotros sin aparentemente haber hecho nada. que nuestro cuerpo de chi es inmenso, por dentro, por fuera. Y nos damos cuenta de que nos hemos desocupado de pensamientos, que nos llevan lejos de lo que somos. Y quizás podemos oír el latido de nuestro corazón, que nos recuerda que estamos vivas, Que la sangre fluye por todo nuestro cuerpo, en completa armonía. Nos hemos desocupado totalmente del hacer. Confiamos y sabemos que por lo menos este ratito no hemos de hacer nada y nos da la risa porque <ríe> sabemos que además de este ratito disfrutaremos de muchos otros ratitos en los que no haremos nada, nos desocuparemos de cualquier ocupación, sea la que sea. Y simplemente seremos como somos ahora. Y volvemos a la hora. No nos ocupamos de lo que seremos. <ríe> y sonreímos. Y observamos cualquier tensión o bloqueo que pudiéramos darnos cuenta de él. Es perfecto. Simplemente lo observamos. Y no hacemos nada. Amamos lo que es. A cada momento. Y vamos a desocupar nuestro Dante en alto. Aún más. ¿Dónde está la piel de la cabeza? Es puro cielo azul infinito. Date cuenta. Y con el sonido X, U, vamos a ir a través del Dante en alto. Y lo vamos a decir con nuestra voz, en el volumen, en la intensidad, en la frecuencia, que sea amable para cada uno. Vamos a confiar, no hay posibilidad de error y Minyue, la conciencia pura, va a través del Dante en alto. Shoo. Shoo. Nos damos cuenta de cada detalle, de cómo se va desocupando todo el Dante en alto aún más y el espacio es infinito, infinito, infinito. Por dentro y por fuera. El vacío. Que significa shu. Sure", es tan amable. Es tan generoso. Tan abierto. Date cuenta. Y Minyue, la conciencia pura, va a través del cuello. ¿Dónde está el cuello? Sí. Sí. Sí. Sí. Sonreír. El espacio del cuello es infinito. De la nuca. Toda esa ocupación de tensión en la nuca, en el cuello, se ha desocupado. Ya no está. Se ha abierto el espacio, aún más del Dante en alto, el cuello y el amor en el interior. Es inmenso. La gratitud, la alegría y la serenidad que va a través, y está en los hombros. Es como una cascada, date cuenta. Está la amabilidad con una misma, con uno mismo, en el dante alto y en el cuello, que sin hacer nada para ello. Se va desocupando hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, cada dedo de las manos. No hay ocupación ni al exterior ni al interior. Tomamos todo este espacio vacío y no tenemos prisa para llenarlo. No hay ningún esfuerzo que hacer. Es un abrir y desocupar que en ese simple darse cuenta de vacío, todo lo que es amable para nosotros, para nosotros, penetra. Toda la columna vertebral, dorsal, su... Nuestra columna vertebral vacía, sin ocupación, sin peso, ligera, no ha de hacer nada, El movimiento es libre por sí mismo. Todo el Dante en medio. El espacio es infinito. Cada órgano se expande. Sonríe. Ante esta infinitud. Ante este vacío. Dan tiempo bajo. A través del Dantien Bajo, date cuenta que el Dantien Bajo es infinito, totalmente fundido con todo el chi, el océano de chi a tu alrededor, esa mar de chi infinita. Sonríe a cada detalle, a cada darte cuenta. La conciencia pura va a través de las piernas. La desocupación de las piernas es total. ¿Dónde están las piernas? Son infinitamente amor, alegría, gratitud y serenidad. Cada dedo de cada pie sonríe, acaricia el horizonte hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. Los dedos se ríen, ya no sonríen, se ríen. Y observamos amablemente con nosotras, con nosotros. Y sonreímos de esta confianza en no hacer nada, desocuparnos y así abrazar. Nuestro yo en ti, nuestro ser esencial, eso que somos. Nos hemos quedado aquí juntas con eso que somos. Y es precioso, es precioso. Tú eres pura belleza, belleza reversible por dentro y por fuera. Es así, es así. Y en este estado de amor, de gratitud, de alegría, de serenidad, de pura amabilidad, si es amable para ti date tu tiempo para saberlo, nos ponemos de pie Y nos observamos. Acogemos todo lo que somos. Cualquier reacción de chi. Un ligero mareo. Confiamos. Todo es chi. La secuencia del universo es perfecto, tal y como es, el campo nos sostiene, sostenemos al campo, lo amamos y nos observamos y sonreímos ya estamos vibrando, date cuenta sin hacer nada para ello, todo en nuestro interior vibra, vibra en esa frecuencia de confianza, amor, serenidad, paz, alegría y gratitud. Cada célula sonríe, El cuello es infinito y está totalmente relajado, y tan totalmente abierto. Baihui en la coronilla hacia arriba y el mentón hacia adentro y los hombros totalmente relajados y desde esa relajación los vamos a relajar juntas aún más y los vamos a llevar hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hasta el cielo bajo la tierra. Disfruta de cada micro movimiento. y volvemos. A girar los hombros hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. Y los homóplatos acarician el cielo azul bajo la tierra. Date cuenta. Y de nuevo. Hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. de la profundidad del cielo azul bajo la tierra. Y Minyue está en el centro del palacio Shenji y de nuevo abre Jin Tan desde ahí, con mucho amor, con mucha alegría. Migmen un poquito hacia atrás. chi el ombligo le sigue. El pecho un poquito hundido. Los brazos dónde están los brazos. Las manos infinitas. Los dedos aún se estiran de cada mano más ma, si, y más. Y huyín amablemente, desde el interior, lo contraemos hacia arriba. Las plantas de los pies, dónde están los pies, son una. Disfruta. Disfruta de la postura, esta postura amable para ti, para mí, para todos. Observamos. Disfrutamos de este silencio del corazón. Y Tan se abre aún más. Date cuenta de la desocupación interior. Y llevamos el peso del cuerpo muy amablemente a los talones y abrimos las puntas. Disfruta de cada detalle y llevamos el peso del cuerpo a las puntas y abrimos los talones, a la anchura de los hombros, los pies en paralelo, muy amable contigo, observa. Qiyin va hacia arriba sin hacer tú nada para ello. y se eleva de nuevo. Y Jintan Tan sonríe. Y nos sentamos un poquito. Y nos damos cuenta de que nos sentamos en puro chi, en el chi más puro del universo, que nos rodea y del que estamos llenas. Y vamos a acompañar a esta vibración interior con subir y bajar las rodillas y comenzamos a acompañar, A este vibrar interior, con este sube y baja de las rodillas. Y date cuenta de cada detalle, de cada clic, de cada clock, como sea el sonido del darte cuenta para ti. <risa> Confiamos totalmente. Y sentimos la vibración. Nos damos cuenta. De la risa, de la alegría. De vibrar. Juntas. Es un regalo. que nos damos, porque sí. Y si había alguna pena, alguna tensión, sin hacer nada, observamos cómo se transforma a su ritmo. Cuando observamos y no hacemos nada, todo fluye, todo hace su camino, ya sea una situación, ya sea un dolor en una parte del cuerpo, una sensación de placer, sea lo que sea, observándola y no haciendo nada. Fluye, se transforma, disfruta. Practicamos puro Kung Fu. Estamos presentes y disfrutamos. A tope. La respiración vibra, el corazón vibra, date cuenta. Yintan vibra, el palacio Yi vibra. El palacio Hunyuan vibra, el palacio Men vibra, date cuenta. Date cuenta. Disfruta de cada detalle. Y vamos a ir aún más al interior. Y si es amable para nosotras, para nosotros, vamos a decir el sonido EN. Cada una a su Con voz, susurrando con ese silencio del corazón? <tose> Observamos los espacios entre él y él. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en, en, en. Observamos el intervalo de subir y bajar la rodilla. No hacemos nada, no es fácil ni difícil, simplemente observamos. Estamos totalmente desocupadas, desocupados, no hemos de hacer nada. Elevamos las manos por el frente y las manos caen. como practicábamos ayer con Anjoué. Siente cada dedo de los pies como acaricia en el horizonte, confiados. Los dedos de las manos acarician el cielo azul bajo la tierra. Y lo que sea amable para ti, baja los brazos, la altura de los hombros, los lados del cuerpo y seguimos vibrando. Disfrutamos, somos y con eso basta. Detenemos y permitimos, permitimos toda esta expansión, vibración infinita. Pareciera que somos un globo, que se hincha, que se hincha, que se hincha, lo que sea. Lo acogemos y no nos apegamos, simplemente lo disfrutamos. Confiamos totalmente y nos damos cuenta de esto que somos, esta maravilla y jugamos con el chi y de nuevo comenzamos a vibrar y sonreímos <ríe> Y nos reímos. Yo me río porque me, me pongo muy seria antes de los días que fui a guiar aquí y, y ahora mismo me estaba dando la risa porque a mí es que me encanta reírme. Y Estoy disfrutando muchísimo a la vez me he visto muy seria. <risa> y bueno, pues es que nada es tan serio. <risa> y que cuando algo es muy serio, la tensión vuelve. Así que observamos y, <risa> y relajamos. <risa> vibramos vibramos y si queremos reímos juntas y si no pues... Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Gratitud. Gratitud. Gratitud. Detenemos. Y disfrutamos de esta inmensidad de amor, de alegría y de este mecer. Ah, siente, date cuenta cómo el océano, este mar de chi nos mece, siéntelo, date cuenta, confía, confía en que no hay posibilidad de caer, de error. Mécete con todo este amor del universo, quizás hacia los lados, quizás hacia adelante y hacia atrás. Escúchate y disfruta de cada momento. Y deslizamos los pies. Sobre el chi, bajo nuestros pies, hasta juntarlos de nuevo. Seguimos vibrando, date cuenta. El mecer es infinito, el amor es infinito. Y lo que nos mece es el amor, este amor que somos y que nos rodea, y que ahora mismo es uno solo. Date cuenta, date cuenta. Y vamos a elevar con las manos, con el cuerpo de chi, como sea amable para ti, todo este chi. Dándonos cuenta de cada subir, de cada momento. sintiendo las manos, los brazos de todas las personas que estamos aquí, de todas las personas de nuestra vida, cómo elevamos juntas todo este chico. sobre nuestra cabeza y las manos giran y miran la tierra el cielo azul bajo la tierra y el chi ya cae se vierte a toneladas, infinito, es un chi muy fino, date cuenta, muy sutil, tan amable Los pozos de los hombros están llenos de chingos. Las manos van por dentro, date cuenta, de todo este amor, gratitud, serenidad, alegría, estamos vertiendo para nosotras mismas, para nuestra familia, para nuestros amigos y amigas, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. animales, que conviven con nosotras, con nosotros, que conocemos. Y para todas y cada una de las personas del universo, que aunque... Nos han dicho que no las conocemos, sabemos que somos una con ellas, con todas y con cada uno. El amor, la gratitud, la paz, la serenidad y la alegría son infinitas. Date cuenta, hay para todos y para todo. Todo el rato. La risa es inagotable. La risa y la sonrisa queda bien en cualquier momento. Pega con todo. Nos damos cuenta y probamos. Situaciones que pensábamos que una risa o una sonrisa no pegaba nada, lo practicamos y es como un imán de amor, de asombro, de paz, de relajación. Y vertemos hasta. La punta de los dedos de los pies. Date cuenta. Y reunimos chi sí, en todas las direcciones. Es tan infinito. Date cuenta. Disfruta de este reunir. Disfruta de cada instante de lo que eres, de lo que son. Y conectando la hogón, traemos toda esta infinitud hasta Duchi, el cuerpo de Chi, la mente en men. Y date cuenta al descansar las manos ahí. Date cuenta de que el universo sonríe. Se ríe ahí. En tu dantien bajo, en el mío, en el nuestro. El universo agradece. Ahí, en nuestro dantien bajo. Y nos salpica con toda su serenidad. Y amable perfección. Y en esta misma condición tan hermosa, relajamos aún más los brazos y nos vamos a sentar un momentito. Para antes de abrir los ojos y de volver al cuerpo físico, como nos decía ayer Yue, vamos a percutir, a percutir nuestras articulaciones y partes del cuerpo, muy amables con nosotras mismas. Y vamos a llevar la mano derecha al codo izquierdo y comenzamos. Muy amables con nuestro codo, con nuestra mano. Laugón, Shenmen. Cambiamos. Mano izquierda en codo derecho. Cambiamos. Mano derecha, la muñeca, disfrutamos, confiamos, cambiamos, despertamos, percutimos. Los hombros, nos damos palmaditas ahí en los hombros, <ríe> y que lo hemos hecho genial. <ríe> Nos felicitamos ahí en los hombros por esta desocupación y por este regalo de práctica juntas. Con el canto de la mano, dimos la cadera. Y como cuando éramos niñas y jugábamos a cromos, con las manos aquí, las costillas. Sacudimos, percutimos y vemos cómo este percutir repercute en todos nuestros órganos internos y nuestras emociones se equilibran, sonríen cada órgano, las rodillas, por delante, las corvas, los tobillos... Y vamos a percutir los dedos. Dedo gordo con dedo pulgar de la mano y cada uno así las puntitas. Disfrutamos. La cabeza, el cuello relajado. La cabeza acaricia el cielo infinito bajo la tierra. Y nos elevamos con mucho amor, con los deditos. Vamos percutiendo por todas las piernas, la parte anterior y vamos a ir hasta la cabeza. Y vamos a percutir aquí en yintán, en las cejas, todo alrededor de los ojos, el tabique nasal. Es una danza y nos vamos a regalar un descanso más profundo a los ojos y vamos a juntar la hugo como cuando acercamos el chi y abrimos yin y vamos a cubrir los ojos cerrados sin tocar los párpados y nos vamos a regalar esta más oscuridad para los ojos Y abrimos suavemente, sin abrir los ojos, las manos, y sentimos toda esa luz. Y seguimos percutiendo. Por la mandíbula, por la barbilla, encima del labio superior. Acariciamos la cara. Esta belleza que somos, esta piel, muy amablemente el cuello, la nuca, todo el cuero cabelludo. Nos peinamos con mucho amor, todo el cuero cabelludo, lo acariciamos y de nuevo con las manos cubrimos los ojos. Hombros relajados, tintan abierto, párpados descansan cerrados, los dedos de los pies acarician el horizonte relajados. Y abrimos muy despacito las manos, los párpados siguen cerrados, llevamos las manos encima de las rodillas, encima de los muslos, abrimos yin tan, relajamos las cervicales y vamos abriendo los ojos y viendo esta belleza que somos y esta luz tan inmensa que nos da el cubrir los ojos muy amablemente durante un ratito y luego abrir. Disfruta de esta claridad, de este ver, a través, de este observar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Susi. Muchas gracias. Gracias, gracias Susi.